Charanguista apasionado, hombre tenaz y de un humor excepcional. Jaime Torres fue el folclorista que logró traspasar fronteras con su pasión por el charango, por sus convicciones y su integración latinoamericana. Un hombre comprometido políticamente con su vocación y con su familia, con un amor que logró transmitir su música a ciudadanos de todas las latitudes y a sus seis hijos que así lo recuerdan. El charango, como en las manos de Jaime, cobró una, un hecho social que, que trascendió fronteras y que, digamos, hasta que logró romperlas, esas fronteras, para hermanarnos. Yo creo que hay un concepto muy, muy importante en, en su trabajo y en su hecho artístico que tiene que ver con la patria grande que ha sido muy añorada por él este, y a través de la música pudo expresar y, y hermanarnos. Así que siento que el legado está obviamente en lo musical. Nosotros heredamos eh, esta parte artística. Tenemos, somos seis hermanos, así que tenemos de las más variadas también ramas. Eh, pero a través, eso se traduce a través de, tanto de la música como eh, con un lugar vivo que es el Tantanacui, que es un centro cultural que está en la quebrada Humahuaca, en el corazón de la quebrada, que es la ciudad de Humahuaca, y con, con un espacio que trabaja eh, profundamente en, en la revalorización cultural, en el hecho artístico y en el protagonismo de de las personas del lugar. Mantener las redes culturales, darlas a conocer y difundirlas fue el trabajo que hasta sus 80 años Don Jaime mostró con orgullo en cientos de giras y países. Y como dicen sus hijos, también la clave de su éxito fue incorporar todas las tendencias musicales, no quedarse, sino fundirlas con otras nuevas, llegar hasta los jóvenes y esas fueron parte de las enseñanzas que dejó en ellos. Se recurre, a, seguramente, a, a, los, a, a la anterioridad, a los maestros, a la raíz, porque estamos convencidos que ahí está la base de todo. Y, igualmente, o sea, tenemos unas puertas abiertas a, a todas las influencias. Así que, en realidad, creo que, que el secreto está en reconocernos con la identidad y con la raíz de la música. Y ese es un legado importante que, que Jaime dejó. Manuela, la menor de todos los Torres, recuerda también cómo se unió al arte y le cuenta, como anécdota a Telesur, cómo a los seis años le planteó a su padre trabajar con él. Bueno, fue el día que entré a la habitación y, y le dije a mi papá que quería bailar, pero que él tocara para que yo bailara. Y que yo quería trabajar, entonces que, que bueno, que me llevara de gira al teatro, que, cuando, que yo iba a empezar a trabajar con él. Y que le iba a cobrar. <risa> <risa> que quería un trabajo remunerado. No es fácil contar las miles de vivencias que pasó Jaime Torres, de padres bolivianos y oriundo de San Miguel de Tucumán. Pero tampoco es fácil para sus hijos simplificar su vida. Y es por eso que, en vez de quedarse en el humor, en lo meticuloso, en el amor de padre que les dio y en lo profesional, prefirieron recordarlo con una canción. Semillas de agua, lluvia que cae, con voz antigua sobre el mal mar sacuda el viento la sabana, un grito ancestral, quiebra el cielo en dos, pájaro de fuego enloquecido, soy como el palma. Esa parodi, amiga personal y folclorista, sostiene que Jaime tenía alas en sus manos, únicas, que mostraban desde la fortaleza hasta la sutileza de la música, dando cuenta que el talento de Torres era hacer hablar al charango. Instaló ese instrumento en el mundo e, e, e, lo puso en un valor altísimo eh, al sonido, a la forma de tocarlo, eh, lo expresivo que es ese instrumento musicalmente hablando y sobre todo cuando las manos que lo tocan, el sentimiento que mueve esas cuerdas, la emoción que mueve esas cuerdas. Es un artista tremendo como fue Jaime Torres. ¿no? Yo lo conocí por supuesto como todos los argentinos to eh, viéndolo tocar y, y después tuve la suerte de conocerlo de forma personal y de haber compartido con él horas hermosísimas, charlas maravillosas. Momentos increíbles, no solo de la música, yo lo compartiendo ideas, compromiso. Cuando toco mi charango, rezo por la Pachamama. Las horas quedarían cortas para expresar lo que este hombre dejó como herencia en el país y en el mundo a través de su música. Un charango quiso vibrar al mundo y el corazón de todos. Y por ello, un homenaje especial será en su honor el 19 de mayo, donde participarán múltiples artistas con una variada oferta de expresiones en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Marina Peñuti, Sur, Buenos Aires.